Ahí está el dios sol, el dios, dios la luna, el dios de la fertilidad, el dios de la, de la cosecha, el dios de la lluvia. Cuando llegamos a la piedra, pues, tiene uno por respeto a quitarse los, los calzados. Y hasta sin calzado y tener contacto más con la piedra, con la naturaleza. Es como, como una fuente de energía para, para nuestra comunidad. Usted se separa se sobre la piedra, un lado y siente como se ha recargado ustedes su energía. Ahí dejamos todo lo malo, por eso es, entramos, dejamos todo lo malo y salimos ya más limpios. Para nuestros ancestros, nuestros antepasados, este era el centro del mundo. Podemos ver figuras antropomorfas y e isomorfas. Era punto sagrado porque aquí venían a hacer pagamentos. Venían a poner la cuestión de lo que era la, el momento de que necesitaban la lluvia para los cultivos para hacer peticiones, esta este es la piedra pintada para nosotros. Darla a conocer al mundo, a Colombia, para que conozcan nuestra identidad y que queremos plasmarla en nuestras artesanías de Tubarán. Lo primero, partir de una buena materia prima, la materia adecuada para, para el trabajo, no todos los totumos sirven. Eh, por lo menos para, para el, la, lo que se va a elaborar, el objeto que se va a elaborar. Entonces, eso es lo primero, partir una, un, una materia prima adecuada, un tratamiento adecuado, luego el diseño y por último el acabado. Parto pues, de, de, de las figuras que están en piedra pintada, tratando pues, de mostrar y, en los trabajos pues, que eso, esa cultura existe. Estamos en la cuestión de, de, de la preservación de nuestra identidad plasmando las figuras que hay aquí en nuestras artesanías. Traerlos acá a Piedra Tinta para que conozcan nuestra, nuestra historia, nuestra, de dónde venimos y así plasmarlo para dónde vamos con nuestras artesanías. Nosotros aquí por lo menos la organización tiene un, un médico espiritual que es el que viene y hace la, la petición y de pronto nos comunica con los con nuestros ancestros, los antepasados, con los caciques. Y le hacemos preguntas. Hacemos preguntas con respecto a la, a la organización y, y también nos aconseja. Entonces, este es para hacer esto. Solamente líneas pequeñas y despacito Muy bien. Eso. despacito despacito no te voy a desesperar una hacia la derecha y otra hacia la izquierda y no sale el tote de la cigarra